¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes. O este sol colorado que es mi sangre furiosa, cuando entro en ella hasta las últimas raíces. O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Muy buenas tardes. Es una alegría para mí compartir con ustedes este taller de creación literaria creado especialmente para el Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Quisiera partir con una breve introducción. Alguien, di alguien dijo que la palabra nutre. Y tenemos muy claro lo vital que es para nosotros y nosotras conocerla, vivirla, leerla, palparla, amarla. Pues si la amamos, tenemos mayor mérito, pues podemos comprender esta terrible necesidad que tenemos de compartir nuestras creaciones, nuestros poemas, nuestros pequeños textos, cuentos breves o cuentos largos, como usted o tú lo prefieras. Deseamos escribir, ¿cierto? pero no sabemos cómo. Yo partí hace muchísimo tiempo atrás escribiendo poemas a la edad de 8, 9 años pero fui una gran lectora, y eso contribuyó a que yo pudiera hacerme más fácil en, lo, en los primeros años, en mis primeros escritos, poder expresarme, claro que no literariamente, porque indudablemente no tenía los conocimientos que los años me fueron entregando a través de múltiples lecturas, lecturas que enriquecieron el lenguaje, el vocabulario y también sanaron, sanaron muchísimo mi gran timidez infantil. Como les decía, yo partí leyendo desde muy chica, fui una ávida lectora. Aparte de los cotidianos y conocidos cuentos infantiles, leí las obras de Stefan Zweig, que había comprado mi padre. Recuerdo de aquellas obras, en especial, la magnífica biografía de María... Estuardo, ¿cierto? Pero en todo caso Eso es como una reminiscencia Así, muy lejana Que tengo a mis 65 años Luego eh, Leí Neruda Que me fascinaron Sus su, mm, Versos del Capitán eh, esos libros primeros llenos de amor, ¿quién no se recuerda del poema 20? ¿O parece que los ojos se te hubieran volado, como dice en el poema 15? Su residencia en la tierra, tan profunda y tan surrealista, también fue una obra que me conquistó. De Neruda. Luego de Gabriela Mistral, por supuesto, de quien hablaré en, en otras sesiones de taller. Luego de Neruda, pasé a enamorarme de Federico García Lorca. Amar su vida, su pasión, la tragedia de su muerte. Eh, leí mucho y recuerdo eh, ese libro, Poeta en Nueva York, que pude descargar de internet porque encontrarlo acá es muy difícil o es muy caro. Ya saben ustedes cómo es la situación del costo de los libros acá, ¿verdad? Demasiado caro debido a los impuestos que hay que pagar. Y más dirigidos a las élites que al ser común y corriente, me refiero clase media, o tal vez algo más baja, qué sé yo, pero caros para la clase trabajadora en general. Retomo, Pablo Neruda, Federico García Lorca, eh, este australiano maravilloso, Estefan Swift, que nos dejó unas obras para recordar eternamente. Cómo no olvidar eh, Papelucho, tengo que nombrarlo también, es parte de mi infancia, o el libro Corazón del Mundo de Amichis, etcétera, lo que leí en el Liceo, Marta Brunet, Cuentos para Marisol, entre otros, o El Vaso de Leche, Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, etcétera. Ah, pero no quiero olvidar mencionar a Eduardo Barrios, que me fascinó y tenía como 8 o 9 años, algo así, no más, no más que eso, cuando leí ese ese libro maravilloso que es Un perdido. Grandes obras literarias. Así nos vamos formando como escritores, como poetas. Misión que tomamos, pero no sabemos ¿Cuándo va a terminar este camino de aprendizaje? Son tantos los autores de quienes aprender Son tantos los autores a quienes leer A quienes charlar, a quienes meditar A quienes reflexionar Que realmente creo y me parece que no me equivoco Al decir que nunca terminamos de leer toda la literatura que nos rodea Aunque sea nuestra propia y personal región, ciudad, etcétera, Pero siempre dejamos que nuestro instinto nos lleve a leer a grandes autores o autoras Como José Donoso, Elfriede Jelinek, eh, etcétera. Hay un gran etcétera entonces, yo quiero finalizar esta primera parte de esta breve introducción para decirles que esta posibilidad de hacer un taller de creación literaria se debe única y exclusivamente al interés del Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas, de hacer llegar la palabra, la expresión poética A quienes más sea posible alcanzar Espero que tú, y tú, y tú, y tú Estén tan contentos como yo De este encuentro virtual Que puede formar grandes lazos En este gran amor que nos une que es el amor a la palabra, sean todos muy bienvenidos